Ya que eh, Luis Arce, Lucho Arce, como le llaman cariñosamente, ustedes que también fue eh, un elemento clave en, en lograr el éxito que tuvo su, su mandato, estamos hablando que usted redujo la pobreza a niveles eh, récord, eh, estuvo eh, reconocido el, el, el éxito económico incluso por las instituciones internacionales, entonces. ¿Evo Morales podría, luego de la presidencia de Luis Arce volver a ser candidato presidencial? Primero, eh, mira, tenemos un proyecto político de liberación, de liberar a todo el pueblo boliviano. Segundo, hay un pro programa del pueblo. Y tercero, también, como liberarnos no solamente en la parte cultural, social, sino también en la parte económica. ¿Cuál era nuestro plan rumbo al Bicentenario? O, perdón, rumbo a esta primera etapa de la liberación. En lo político, de la refundación de Bolivia. Hemos refundado Bolivia. Hemos acabado con ese Estado colonial. Tenemos un Estado plurinacional. Y ahora estamos con América plurinacional. Usted sabe, Jorge, Estado plurinacional no es compatible con el imperialismo ni con el capitalismo. Estado o América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Coincidimos con los hermanos, con los hermanos de los sociales. Estamos con Argentina, Ecuador, Venezuela. Ahora estamos ampliando ya otros países de Sudamérica y vamos a avanzar. En lo económico, que es el programa de parte del pueblo, la nacionalización. Eso me ha ayudado bastante para tener la demanda. Lo que usted dice, cómo hemos reducido la pobreza. En 20, casi 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto era la renta petrolera? Apenas mil millones de dólares. Primero de enero, el primero de mayo del 2006 nacionalizamos los hidrocarburos. El 22 de enero del 2019, renta petrolera, 38 mil millones de dólares. En 180 años... 1825 hasta el 2005 nos dejaron con un producto interno bruto de 9 mil millones de dólares al 22 de enero del 2019 dejamos con 42 mil millones de dólares del pib entonces ese programa programa del pueblo en base a la nacionalización pero también ahora segundo paso era la industrialización bolivia iba a seguir creciendo por tanto, este es el proyecto. Aquí primero es el proyecto. No son personas. Eh, no bueno, está en campaña. Mi tarea, repito nuevamente, como dirigente sindical, como dirigente del MAS, con poquito de experiencia como exdirigente o expresidente, tengo la obligación de unir, unir, unir al pueblo. Gracias a la unidad, este resultado puede haber de caminos, tantas cosas. Entonces, gracias a la unidad, por eso... Por ahora compartir. Por supuesto, va a haber candidato, va a ser candidato. El MAS IPCP es el movimiento político más grande de la historia, de la historia, y con muchos resultados. Golpe, a un año recuperamos la democracia. Es algo único en el mundo. Usted sabe, como periodista, como investigador, tantos golpes hubo solamente en América Latina, y hasta ahora no pueden recuperar. Aquí es crear más conciencia. Pero también tenemos la ventaja que hubo resultados. Es el único movimiento político. Digo, movimiento político, el MAS y PCP no es partido, porque partido es de una parte del pueblo. Es un movimiento político para garantizar la liberación del pueblo boliviano y garantizamos, dignificamos a Bolivia. Es el único movimiento político que tiene visión de país, que conoce a Bolivia, tiene un proyecto. Y ahora, Hermano Lucho, ha empezado muy bien en la parte económica, aunque la dictadura y la pandemia destrozó de, de, de la economía. Y está batallando, estamos batallando, vamos a comprar a Lucho presidente, vamos a defender, vamos a cuidar. Y ahí hicimos una gran concentración en Cochabamba para que Lucho, pues, con ese apoyo, con esa fuerza, con esa energía, trabaje por nuestra querida Bolivia. En el caso particular de, de su golpe de Estado, recién estábamos hablando justamente con un analista de redes sociales que se llama Julián Macías, es español, y él estuvo analizando un fenómeno que se acaba de dar en estos días, que fue una masiva operación de redes sociales contra Cuba, eh, y explicaba cómo, eh, de manera coordinada, eh, a través del mundo, lanzaban mensajes reproduciendo, por ejemplo, tweets eh, cinco en un segundo, de cuentas que eran nuevas, etcétera, etcétera. Y él decía que, en su caso, hablaba de cuentas matrícula, que fueron parte del golpe de Estado contra usted, precisamente cómo las redes sociales están influyendo para tratar de desacreditar, digamos así, a los líderes progresistas de América Latina. ¿Usted recuerda que en la primera década eh, América del Sur tuvo 11 países de 18, tuvieron gobiernos progresistas, después vino la década siguiente y eh, por lo menos intentaron a través de, o golpes, como en el caso suyo, o de lawfare, como en el caso de, de Lula, de Dilma, de Correa, eh, de Cristina, de sacarlos, de borrarlos de la vida uh, pública y de desacreditarlos. ¿Cree que puede volver entonces en los gobiernos progresistas otra vez en esta tercera década, como se puede ver ya en Bolivia, pero se puede ver también en Argentina, se puede ver en México con AMLO, y, no sé qué piensa usted, pero según los números, por más de mil votos, ganó en Perú eh, Pedro Castillo. Eh, las antorchas están encendidas para la liberación de Sudamérica y América Latina. ¿Hay agresión? Sí, hay agresión. ¿Hay provocación? Sí, lo que está pasando en Cuba. Lamentablemente Estados Unidos solo impone sanciones económicas organiza, prepara golpes de Estado y fomenta incentiva el racismo y el fascismo. Pero también estamos los pueblos, las fuerzas sociales, para enfrentar esas políticas del imperio. Y lo más interesante en América Latina o en Sudamérica, yo diría, los países, estados mimados por imperio, tienen conflictos políticos muy serios, todos tenemos conflictos. Pero lo que está pasando en Perú, en Chile, en Colombia, yo digo, son, son países mimados por Estados Unidos. Tienen problemas muy serios. El pueblo ya decidió liberarse. Y aquí hay dos cosas cosa de, de acuerdo a, a mi experiencia vivida. Primero como dirigente, segundo como presidente. No van a apagar las luchas de los pueblos. Ahí hay un momento, hay un profundo sentimiento de liberación. ¿no? Pero no solo se trata ahora de atender las demandas sociales, reivindicaciones sociales, sino se va a calmar el pueblo con cambios estructurales. Y mi experiencia sindical combinaba la reivindicación social y con planes de cambios estructurales. Y llegó la hora de refundar a esos estados coloniales. Es un tema de fondo que está en debate. A mí me alegra, por ejemplo, quienes plantearon Chile plurinacional, ganaron la Asamblea Constituyente. Mire, qué coincidencia. Yo saludo al respeto al hermano Pedro, Pedro Castillo, del Perú. Plantea su programa, pedido de su pueblo, Asamblea Constituyente. Significa refundar Perú. ¿No? Además de eso, recuperar o nacionalizar los recursos naturales. Son propuestas, programas del pueblo. Coincidimos. Gran, gran batalla. Y por eso, um, al margen de la agresión del imperio, pueblos levantados. No sé si para el bien o para el mal, la policía humilló a nuestro, a nuestro emblema, a nuestro símbolo, nuestra avispada nuestra Ahora la avispada se convierte en un emblema, un emblema de rebelión, de sublevación, pero también un símbolo de liberación de los pueblos. La está en, en toda parte del mundo casi. A mí me ha sorprendido. No sé si la policía al quemar la avispada se equivocaron o acertaron para que la bispala ahora sea este símbolo de liberación pasando por la sublevación. Usted como parte de eh, los gobiernos justamente de líderes eh, que marcaron historia en, en, en América Latina impulsó y fue un activo protagonista de la integración latinoamericana estamos hablando de CELAC estamos hablando de UNASUR vinieron estos gobiernos neoliberales de Macri, de, de Piñera de incluso en Uruguayo ahora eh, la calle POU eh, estamos hablando eh, de Duque en Colombia y Trataron o han tratado de borrar de un plumazo ese avance, y que usted, en ese golpe, la OEA, a través de su secretario Luis Almagro, fue un protagonista activo en vender que había, es decir, vender la mentira de que hubo fraude, cosa que se confirmó que jamás hubo fraude, para poder justificar un golpe de Estado. La OEA sigue siendo entonces, como decía Fidel Castro, el Ministerio de las Colonias. ¿Y hay que reactivar o refundar la integración latinoamericana? Eh, lamento mucho. Yo diría no es todo la OEA. Somos de la OEA, pero también algunos países con mucho argumento y fundamento se retiraron de la OEA. A Cuba la expulsaron, Venezuela se retira. Pero si la OEA sigue con esa mentalidad, así como usted decía o Fidel dijo, que es la, eh, la embajada de las colonias, algo así, mira... Pero ¿El ministerio de las colonias? El ministerio de la colonia Si fuera para la OEA, va a desaparecer. entonces sé quiere refundar. La OEA debe, debe ser el, eh, el representante de los pueblos. Sí son los estados, pero más debe representar a los pueblos. El Luis Almagro lo que hizo daño, no solamente a Bolivia, sino a toda la democracia... En toda América Latina. Es, es imperdonable, imperdonable lo que hizo Luis Almagro con su equipo. Qué falta de, de responsabilidad, de sinceridad y sobre todo de honestidad. No hay compromiso en los pueblos, en gente humilde, en la gente pobre. Es más, está al servicio que te quieres dominar históricamente a la humanidad. Eh, esta es una, una lucha permanente, eh, habría que debatirla, pero hay nuevas generaciones con otra mentalidad. A mí me ha sorprendido, converso con algunos jóvenes, ¿hasta cuándo vamos a seguir en la OEA? Pues acaso ni Evo ni Estado Boliviano ha debatido estar o no estar en la OEA, pero hay sentimientos profundos. Usted sabe por qué le expulsaron a Cuba acusando de comunista. Y cuando yo participé como presidente en la primera reunión de la, de, de, la, de la Cumbre de las Américas, donde estaba Obama, yo dije, soy comunista, soy socialista, expúlseme de la OEA. Y no me expulsaron. ¿Qué quiere decir eso? La guerra, la guerra fría, ha fracasado. Está fracasando. Quiere inventar el imperio, se pretexto de lucha contra el comunismo. No. Acabar con eh, dirigentes o políticos de izquierda o políticos antiimperialistas. La segunda guerra que inventó la lucha contra el terrorismo. Ahora los dirigentes sindicales somos presidentes. Porque para el imperio, para el capitalismo, en su doctrina, todos los movimientos sociales somos terroristas. Está fracasando, y ya fracasó. Pedro, un dirigente sindical, ahora presidente... Lula, otro dirigente, presidente, obrero, metalurgista. Maduro, presidente de transporte, presidente. Así podemos revisar toda América Latina. Pero también ha fracasado su otra doctrina de lucha contra el narcotráfico. Que no hubo lucha contra el narcotráfico. La guerra contra las drogas ha fracasado. Y nosotros, en nuestra gestión... ...nacionalizando la lucha contra el narcotráfico... ...además de eso con la participación... ...o regionalizando... ...la participación de la región... ...hemos demostrado si... Sí, ...se puede... ...enfrentar el narcotráfico... ...reconocemos que hay un problema del narcotráfico... ...y hay que enfrentarlo... ...hace mal a la humanidad... ...pero sin Estados Unidos... ...mejor la lucha contra el narcotráfico... ...solo ejemplo... ...Colombia... ...con nueve o diez bases militares... ...para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo... Peor, la situación social, que el narcotráfico crece. Entonces es un pretexto para Estados Unidos, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Su pretexto, la lucha contra el terrorismo el narcotráfico, como tener el control geopolítico en toda América. ¿Y para qué el control geopolítico? Para saquear nuestros recursos naturales, para robarnos. Y nosotros hicimos frente a ese robo, a ese saqueo, a nuestros recursos naturales. De eso tampoco nos perdonan a los indígenas, a los sociales o profesionales patriotas. Por último, señor Evo Morales, ¿dónde piensa dejar eh, Luis Arce a Bolivia al terminar este nuevo mandato? ¿Cómo? No, no entiendo la pregunta. ¿Dónde dejarlo? En, en, en, en cuanto a resultados, eh, ah. económicamente, socialmente, eh, culturalmente, ¿dónde, qué, qué, ¿qué meta se ha trazado al terminar entonces eh, en su periodo de gobierno? Yo sugería hacer un encuentro nacional, Estado, movimientos sociales, sector privado para recuperar la economía. Ya recuperamos la democracia. Ahora tenemos que recuperar la economía. Y es, ahí tenemos programas bajo las políticas definidas por los, los movimientos sociales. Es difícil en este momento cuáles son nuestras metas. ¿No? Pero sí, hay una, una ruta para no garantizar el crecimiento económico. Mira, el 2004 estaba perdón, el 2019 el crecimiento económico estaba programado a más del 4%. Pero acabamos con tantos conflictos provocados por la derecha con 2%. Y el año pasado el crecimiento económico menos 11%. Ahora, ...de acuerdo a los datos que tenemos del gobierno... ...de nuestro gobierno... ...pero también de organismos internacionales... ...estamos ya sobre 4 o 5 ...vamos a crecer económicamente... ...entonces Lucho... ...en la parte económica es... Un ...personaje... ...conoce mucha experiencia... ...juntos empezamos... ...un poco jovenzoles todavía... él ha sido mi ministro de economía desde el primer momento... Planificamos, ejecutamos los resultados junto a otros ministros, con otros compañeros. Entonces, eh, no, no va a defraudar mucho. Claro, a veces también es importante cómo organizar y explicar Esperamos que los movimientos sociales puedan entender en los primeros años y después otra vez lanzaremos, lanzará, eh, sobre todo, inversiones para bien nuestra querida Bolivia. Hermano Jorge, muy contento nuevamente verlo. Esperamos que no sea última vez. Será invitado a visitar Bolivia. Y si sí, visitar la zona del trópico de Chabamba, quiero llevarle, quiero mostrarle mis piscinas de Tambaquí allá. Es importante que conozca como un personaje en la comunicación un, a nivel internacional. Señor presidente, mu muchísimas gracias por esas palabras, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verlo personalmente muy pronto. Hasta pronto. Y así llegamos al final de esta primera emisión de Gestoso Global, en donde estaremos acompañándolos todos los domingos a las 19.30, trayéndoles las personalidades más relevantes de Bolivia, pero también del mundo entero. Gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo.